Marcelo Cheiro Díaz, el canal de YouTube, lo encontrás así, muy fácil, ya somos más de 10.000 los miembros del canal. Eh, también tenés nuestra página para sumarte a nuestra página, eh, aprender, el centro aprenderastrologíafacilmente.com. Eh, y eh, te recomiendo, si querés verdaderamente aprender astrología, que te unas a nuestras charlas del CAF. Nos casa en Telegram, t.me barra curso de astrología, todo junto. O directamente en Telegram pone curso de astrología, todo pegadito y sin acento en la I, astrología. Y nos vas a encontrar muy fácilmente, somos una comunidad de más de 600 y seguimos creciendo y todas las tardes nos juntamos para hablar de astrología. Es la manera más fácil y más rápida de aprender. Pero ahora sí, vamos. voy a compartir la pantalla con vos para que puedas ver... Eh, este Y me voy a agrandar, por supuesto, para que me veas bien a mí. Eh, ¿Qué vemos hoy? A Neptuno, este, el tridente, este que tenés acá, en el signo de Tauro. ¿Qué significa...? Neptuno en Tauro, tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. Son sensoriales, son confortables y son refinados. Esas son las tres palabras claves positivas de Neptuno en Tauro. Ahora, como negativo, como parte en sombras de este planeta en Tauro... Es que son sugestionables, que suelen ser holgazanes y derrochadores. Así que a tener cuidado con la parte negativa de este signo, de este planeta en este signo. Bueno, espero que te guste el entorno, el contexto. Ay, mira, desaparezco, aparezco. Bueno, no importa es el fondo de pantalla que tengo para estas grabaciones. Te mando un abrazo enorme. Hasta mañana. Mañana nos volvemos a encontrar. Claro que sí, como todos los días. Pero esta vez nos vamos a encontrar con Neptuno en Géminis. Qué Tres palabras claves positivas y que tres palabras claves negativas eh, corresponderán para este Neptuno en Géminis. Todo eso lo tenés, si querés, por escrito también en este manual, manual astrológico del CAF, escrito por, en ese momento, alumnos, hoy astrólogos, eh, astrólogas. Eh, que escribieron este el libro, este manual con tres palabras claves eh, para que te sea más fácil aprenderlo. Este manual lo podés entrar, en, entras a la página que está acá abajo, centro aprender astrología y ahí podés comprarlo o, si lo querés, en papel impreso. O lo podés bajar gratuitamente en PDF. Te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí. Con Neptuno en Géminis. Chao. Hasta mañana.